la aventura, que sí, para los papás parece que tú estás dura. Toma, luz si sí, cata la plata, como paso, uso bellaca, humo de la mata y no se atreve.